Soy yo, Aku Aku. Mi deber es protegerte. Puedes invocarme abriendo estas cajas. Invócame tres veces y te concederé poderes especiales.